se ha hablado mucho de este partido, El América está enfrentando a Real Madrid en Yokohama, Japón, en las semifinales del Mundial de Clubes, algo impresionante, impensado, Cristiano Ronaldo jugando contra estos chavos que ni siquiera conoce, que los vio eh, una vez en su vida, como dijo Zidane, ya empieza el partido, cuidado que le está tocando, la tiene Miki Arroyo el ecuatoriano, no lo conocen, cuidado, se está quitando uno, lo detiene muy bien controla Miki Arroyo, otra vez un torbellino la tiene para Renato Ibarra, Renato para Oribe Peralta, que está haciendo para Miki Arroyo ¡Oh! Oh my God, vean lo que hace Miki Arroyo Y Balón se va muy arriba Otra vez, otro embate de la América Rato Ibarro, Keylor Navas Keylor Navas sacando la papa Del horno El Real Madrid está enfurecido No sabe qué está pasando Nadie la avisó, casi jugaba en la América Lo que está haciendo Esa. ya la controla, toca Otro suavecito, papá, tócatela Eso, la tiene de taquito Lo que está haciendo el Ame, la tiene Oribe Peralta, para Zambu La voló la voló. Una. Jaime Rodríguez. Uy, Tostitas. Moy. Moy Muñoz. Ante su retiro. Minuto 73. El Real Madrid está volcado al ataque. Ya la tiene. La tiene. Oribe Peralta. Oribe, ¿qué vas a hacer? Oribe Peralta. ¡Oribe! Lo que nadie pensó, lo que nadie soñó Lo que nadie existía Lo que no conocía a Zidane, lo que estudió tres días Lo que hizo, lo que hizo hermoso Hermoso Cepillo Peralta Poniendo encima la América Uno por cero Lo que nadie se imaginó a minuto 90 El América El América está en la final del Mundial de Clubes Y esto está de locos señores Esto está de locos La Monumental en Japón Nadie lo puede creer, Keylor Navas Si da, nadie lo puede creer En América En la final